Bienvenidos, en el siguiente video veremos cómo crear una póliza paso a paso, veamos. Ingresamos a pólizas, más póliza individual. El formulario nos pide el número de póliza, el riesgo que es en este caso lo que estamos asegurando, un auto. Aquí ponemos entonces la placa. Ponemos el estado de póliza, el vendedor, la aseguradora la que va relacionada a la póliza y el ramo. Como en este caso creamos un, una póliza con ramo autos, entonces en más info vamos a poner toda la información adicional del riesgo. En clientes podemos buscar el cliente si ya lo tenemos creado. Si no está creado, desde crear clientes podemos realizar la función de crear persona o crear empresa. Seleccionamos el cliente, ponemos la información de la prima. El porcentaje de IVA viene establecido desde el ramo, aquí ponemos los gastos de expedición. El porcentaje de comisión viene establecido desde el ramo, desde aquí lo podemos editar. Ponemos la fecha de expedición de la póliza, fecha de inicio y fecha fin. La fecha fin nos recuerda los vencimientos en el inicio y nos envía las alertas al correo. Damos clic en guardar y seguir editando. Y aquí vamos a información detallada de la póliza, que es donde vamos a encontrar el nombre del tomador, nombre del asegurado y nombre del beneficiario con los documentos de identidad. En observaciones podemos poner todas las anotaciones importantes. En información de pagos podemos crear todos los pagos que van relacionados a la póliza. Damos clic en crear varios pagos. Ponemos el número de cuotas, el tiempo del pago, que es cada mes, cada dos meses o cada tres meses. La fecha del pago. ¿Cuándo va a pagar el cliente cada mes? Aquí nos sale el valor a pagar y la comisión a recibir por cada pago. Damos clic en guardar y ya nos quedan los cuatro pagos creados. De aquí vamos a remisiones. En remisiones podemos encontrar todas las remisiones que ya hemos creado, la póliza y la bitácora de cobro. Damos clic en guardar y salir y ya nos queda la póliza creada. Así es como queda creada una póliza en Subseguros. Recuerden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.